Tenemos en comunicación a eh, un señor que suele tirar definiciones contundentes eh, en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que bueno, de todos estos rubros hay uno del que sabe mucho, que es el de la, la carne, alimentación eh, ¿no? el de la alimentación en particular, así que conocidos estos índices de inflación. Y esta realidad en general, queríamos saber su, su mirada, su opinión. Alberto Samid, buen día, ¿cómo le va? Buen día, han sido muy generosos ustedes con, con las palabras hacia mí. Les agradezco mucho. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, un montón de cosas de las cuales eh, hablar, pero queríamos empezar por ahí, ¿no? Se conoce un nuevo índice de inflación. Hay cierto misterio detrás del comportamiento de los rubros. Uno sabe que aumentan las cosas, pero nunca se termina de saber por qué, qué es lo que sucede, por qué no se puede parar. Si hay este, codicia por parte de quienes producen, hay una realidad que no deja otra alternativa. ¿Cuál es...? Eh, su impresión al respecto. Bueno, en, en general creo que en este momento comenzamos a transitar por, por un mar más tranquilo, Ajá. La, la, la, la llegada de, de, de masa ha sido muy importante, recuerde cómo estábamos hace 90 días atrás, que no había un mango en el Banco Central, bueno, lo que no acompaña es la Secretaría de Comercio, uh -huh. Comercio permite que, que los comerciantes, los productores Dicen, aumentó el dólar, subo los precios. Bajó el dólar, subo los precios. Hay un abuso muy muy grande. Sí, ya perdón, los, los si fuera por, el, de mucho, si fuera por el dólar ya se habían cubierto cuando había tenido esa disparada el, el dólar ilegal a 3.50. Hasta que no pase a 3.50 no tienen ese justificativo, por lo menos no lo tienen, ¿no? Claro, es así. No se conforman más con ganar millones ahora. Quieren ganar trillones. Hay empresas que están ganando trillones, ya no ganan más millones. Hay un abuso generalizado. Entonces, que para, para la buena gestión que está haciendo, a mi entender, ¿no? Sergio Massa, que consiguió dólares en el Banco Central, arregló con el fondo, ahora arregla con el Banco de París, tiene que estar acompañado con alguien en, en comercio que hoy no, no, no está acompañado. Para luchar con estos hombres... Que, que aumentan todos los días los precios remarcan mañana tarde y noche hay que poner un hombre aunque le parezca mentira de las mismas características que tenía Guillermo Moreno fue el único que los la con buenos modales poner en comercio poner en comercio una persona con buenos modales que nunca haya vendido un caramelo que no conoce cómo es el funcionamiento del comercio claro. yo creo que es un error Tom es buen pibe pero no ha vendido nunca un caramelo. Quiere arreglar esto con buenos modales. Y con estos tipos, desgraciadamente, que son los campeones mundiales de la remarcación, de esa manera no se va a lograr absolutamente nada. Estamos hablando para, no para motivo, la gente de Matías no Tombolini, motivo, ¿no? el economista. En este momento, en este momento no hay ningún motivo, ningún motivo para que los precios sigan subiendo. Sin embargo, usted va al supermercado hoy y mañana se lo cambian. No hay ningún motivo. Bueno, hay que poner un hombre fuerte, un hombre que conozca esto, que trabaje 12 horas por día y sabiendo cómo piensan esta gente. Tombolini Ahora no está el, preparado para esto. A Tombolini, digamos, y lo que es incluso la unificación de las dos secretarías de, de Comercio Interior y Exterior, eh, digamos, es una jugada y es alguien que, que acompaña más, digamos, en también a Bastante tiempo, el riñón ¿no? del Ministro de Economía. Hablemos un poquito más despacio, de por favor, porque no me das tiempo a analizar lo que decís. La Secretaría de Comercio Interior, estoy hablando, no la de Exterior. Eh, una, no pero funciona, se unificaron. Es, el con los, es el manejo con los productores, uh -huh. que son muy pocos los que producen la mayoría de nuestros alimentos. Hay un mal manejo ahí. Uh -huh. Uh -huh. Se necesita un hombre que tenga fuerza, que tenga bolas para hacer lo que hay que hacer, hablar con estos tipos, y que conozca cómo es el funcionamiento, claro. que haya conocido el comercio, que haya comprado, que haya vendido. Alguien que no compró nunca nada, y no vendió nada, es muy difícil que... Que, que, que pueda manejar a estos leones. ¿Se le ocurre un candidato? Mire, no, mire, ¿sabe qué? Yo le estoy hablando el diagnóstico que es lo que pasa. Si yo usted le diría, mire, mi candidato sería fulano de tal, parecería que yo estaría hablando pues en... en función de este candidato. Hay mucha gente que puede manejar esto, pero eh, desgraciadamente no, no no no es la persona. No le voy a nombrar ningún candidato, discúlpeme, porque no quiero quedar como que yo estoy promocionando a Juan Juan sí, Estoy diciendo sí, sí, sí. la verdad de lo que está pasando. Esta es la realidad que estamos, estamos viviendo los argentinos. No puede ser que tengamos la inflación que tenemos cuando en realidad hoy ya, ya se ha calmado la cosa, el dólar está firme, ha bajado un poco, está ahí, los servicios todavía no habían aumentado. Entonces no hay ningún motivo. Estos tipos, si ustedes analizan los balances, cada vez ganan mucho más. Que sí no y, puede ser esto. Y a ver, desde un lugar que usted también conoce porque estuvo ahí, ¿qué aporte podría hacer el mercado central? Es fundamental, el mercado central sería fundamental. Lo que pasa es que ahí también tenemos una persona que no funciona. Ese chico que vendía mercadería, ayudaba a vender mercadería en las plazas, uh -huh. no está en condiciones de manejar el mercado central. Desgraciadamente es así. Sí. Eh, Le puedo cambiar. Eh? Es, es, muy, es muy importante, el mercado central tiene sí, sí, sí. entran mil camiones por semana de mercadería y bueno, Y este, este chico lo único que ha hecho es hacer su quintita para trabajar, para su gente, ha aumentado. Ahí ahí cuando estábamos nosotros, nosotros ayudábamos a los puesteros con el tema de los servicios, lo este les aumentó mil por ciento. Vale más un puestito en el mercado central que, que en plena 9 de julio en el centro. Y bueno, eso recae sobre la mercadería. Porque a mí me dice, ah, sí, me aumenta, bueno. El tomate lleva el 100, 250, Y le importa el tres A los tipos que venden mercadería desde aumento masivo de comida, hay que ayudarlos Porque usted no los ayuda, le cobra lo que quiere. Y eso repercute en la mercadería. No, no la pagan los, los, los, los productores y el que venden en el mercado central, lo paga el público, entonces a toda esa gente hay que tratar por todos los medios que tengan bajos costos, si usted le aumenta eso va directamente a la inflación, sí, claro, bueno claro, este verdad, muchacho que está ahora aumentó el mil los alquileres, aumentó un montón de cosas que no no no injustificado me entiende para hacer su quintita incorporó cientos de, de, de, de gente que son todos niojes, que no hacen absolutamente nada, que también es costo para la mayoría de la mercadería. Porque, hay eh, miren, en, en la mercadería pasan muchas cosas. Por ejemplo, va la mercadería al mercado central y el tipo le dice, mira, te aumenté el alquiler de tanto. Ah, bueno, el tomate que valía 100 que lo pongo 150. Después también la policía. La policía usted para, a partir de los días lunes, usted ve que en todos los peajes, ¿a quién paran? A todos los camiones que llevan mercadería. Ahí tienen que volver a poner de vuelta. El tipo que es bueno, no vale mal el tomate 150. Mañana vale vale 200. Y como si fuera poco, como si fuera poco, la, eh, la DGI, de, de, de, de, de, de, los tributos, lo matan. El tipo que factura algo, a los dos minutos le queda una boleta infernal. Ah, sí, bueno, el tomate no vale más 150, vale 200. Estos son los tres motivos por que se produce la inflación. Uh -huh. El mercado central, la policía que los coimea y la DGI que los aprieta. Vos facturás algo y a los dos minutos te viene una boleta que tenés que pagar más de todo lo que vendiste. Claro, es una, una, una encerrona también para un gobierno que por otro lado necesita recaudar, pero está clara la mirada. Yo, eh, por último, en relación a los precios, antes de ir rápidamente a otro tema, abusando de, de su buena voluntad, le quería preguntar, digo, si algo se ha transformado en un icono de la situación es el asado, ¿no? Incluso en las chicanas de, sí. este, tanto en lo que eran las promesas, la expectativa que se tenía con este gobierno, como en las chicanas hoy de la oposición, eh, querías asado y te dieron... ¿Qué pasa con el asado? ¿Qué pasa ¿Qué pasa específicamente, porque ahí tenemos también intereses vinculados a la exportación, un montón de cosas, con la Al industria... Al avance de la de frontera, digamos, agrícola, exactamente, de la frontera con, con, con la, la industria eh, y la producción de la carne. ¿Por qué se transforma en algo tan inalcanzable? Supongo que caben las generales de la ley, de las otras cuestiones que está planteando, pero digo, en particular, conociendo desde adentro esa producción. Mire, en los últimos tres meses... Todo lo que es verdura, fruta y almacén subió más del 100%. Lo único que no aumentó absolutamente nada, pero absolutamente nada, inclusive bajó un poco, fue la ganadería. Uh -huh. Hoy se está pagando en el mercado de cañuelas porque no existe más mercado linier el mismo precio el mismo precio que hace tres meses. A partir de hace tres meses cuando vino este, este, este rebrote inflacionario terrible subió todo, menos la carne. Hoy la carne es lo más barato que está. Si alguno cobra... Mucho más es porque está, está, está dentro de esos comerciantes que quieren ganar trillones. Pero la carne hoy está al mismo precio en la mayoría de las carnicerías como hace tres meses atrás. Lo único que no ha aumentado fue la carne. No tenga ninguna duda que es así. Hace hace tres meses el asado si sí valía mil pesos, hoy vale de mil pesos también. El que lo cobraba a es que lo cobraba a 900, y la milanesa exactamente igual. La carne, usted abra su teléfono y pregúntele a la gente si ha aumentado. La carne no acompañó este aumento que es en estos 90 días, que fue prácticamente, sí. no siendo la, la carne, era el 100% de mm. todo lo demás. Sí, sí. La carne no aumentó. O sea que hoy no digamos nada de la carne, porque la carne tiene un precio muy razonable, como hace tres meses atrás. Mm. Lo único que acompañó al gobierno fue la carne. Se sigue instalado en el imaginario, ¿no? Sí, como sí, el icono, sí. pero es cierto, uno compara en relación a otras cosas y es cierto lo que lo que dice. Samir, la última, por mi parte, y ya saliendo de, de tema, y digamos en, en la víspera de un nuevo 17 de octubre, no, bueno, lo comentábamos más temprano aquí al aire de las distintas convocatorias que hay, ¿usted se identifica con alguna puntual de estas tres convocatorias en principio que hay para este lunes, este, nada, para conmemorar un nuevo aniversario de la movilización que de alguna manera instaló al peronismo en la, en la vida pública argentina? Déjeme desarrollarle una idea que es lo que pienso A yo, ver, así se interpreta favor. bien lo que yo digo. Sí, sí, sí. Mire, yo digo que nosotros los argentinos, nosotros los argentinos, hoy estamos pasando el mejor momento de la historia, como país, como riqueza, teníamos las riquezas tradicionales que teníamos y ahora se le ha sumado vaca muerta. Vaca muerta está produciendo un millón de barriles diarios de petróleo y, y los otros pozos 500.000. mil que significa que nosotros estamos produciendo en nuestro país un millón y medio de barriles, y consumimos mil. Hay un millón y medio un millón de barriles que no sabemos quién se los lleva. Como si fuera poco, como si fuera poco, se descubrió el oro blanco, que esto tampoco hace tiempo atrás no existía, que es el litio, el litio es algo extraordinario, fabuloso, que cuatro países solamente lo tienen, el 80%, México, Bolivia... Chile y Argentina, es extraordinario. Y como si fuera poco todo esto que está funcionando la pesca, extraordinario, la minería, todo, vencieron todos los contratos, están venciendo todo, la hidrovía, Edenor, Eden Sur, los puertos, todo lo que Menem privatizó en la época de los 90, se terminaron todos. Solamente nosotros mandar una carta y de decir señores no le renuevo el contrato. Nos hacemos cargo de todas las empresas de la época del 90. Por eso digo que el país en este momento está pasando el mejor momento de la historia de argentina. Si a esto no le agregamos patriotismo y coraje para hacer las cosas que hay que hacer, bueno, vamos a seguir sufriendo por más que venga una nueva riqueza como el litio, como el petróleo que está funcionando vaca muerta, o como fuese lo que fuese. Vamos a seguir, la población va a seguir mal. Esto es lo que hay que hacer. No veo ningún compañero nuestro en este momento que esté hablando de estas cosas. O sea que no no, no, no me identifico con ningún sector. Cuando vea algún compañero que se identifique con nuestra riqueza, que fue la última persona que yo recuerdo que eh, defendía los recursos naturales y hablaba, y que no tengo ninguna duda, le dieron un cargo en Europa y al otro día lo mataron, era Pino Solana. No tengo ninguna duda. Era el único que hablaba de nuestros recursos, del petróleo, de la minería, qué sé yo. Le dieron un, un cargo en el grupo y después lo trajeron en un cajón. No hay ningún compañero que hable de estas cosas. Siempre estamos hablando de la pobreza, de la pobreza y la pobreza. Nosotros tenemos que hablar de la riqueza para solucionar el problema, no de la pobreza. Si seguimos hablando de la pobreza, no vamos a solucionar el problema. Tenemos que hablar de la riqueza. ¿Qué hacemos con la riqueza? ¿Quién se lleva el millón de barriles por día? ¿Quién se lleva toda la minería? ¿Quién se lleva el litio? El otro día salió un ejercicio en Catamarca, una provincia peronista. Los chinos pagaron 4 millones y medio de dólares y se llevaron 200 millones de dólares en litio. Bueno, lo que pasa con los chinos con, lo, con, con el tema de la pesca. Los chinos van a Montevideo, hacen el trasborde, le pagan a Uruguay un montón de plata por permitir ese trasborde con los pescados nuestros, nosotros no recibimos... Absolutamente nada. Bueno, todo es así, desgraciadamente. No veo ningún compañero que esté en esta línea. Cuando vea algún compañero que esté en esta línea, me voy a identificar. Hasta ahora, desgraciadamente, no veo ningún compañero. De Al todas maneras, manera, peor si vienen los otros. ¿eh? Sí, sí, sí. Peor si vienen los otros, hacen peor. Pero bueno. Bueno, contundentes declaraciones que nos gustaría desarrollar, se nos acaba el tiempo. Le volvemos a agradecer la gentileza de, de esta conversación y ojalá podamos retomarla prontamente. Muchas gracias, tiene eh, Ha San sido un gusto rato. hablar con ustedes. Hasta pronto. Salud.